Hola a todos, el hambre destruye a los dominicanos, el tema que voy a abordar con ustedes hoy. Bienvenidos a nuestro canal, en el día de hoy abordaremos un tema de vital importancia, la inseguridad alimentaria en la República Dominicana. Según un informe de la Red Global contra las Crisis Alimentarias, este país caribeño se encuentra en el quinto lugar de la lista de naciones con mayor inseguridad alimentaria aguda en América Latina y el Caribe. En este video, exploraremos las causas y las posibles soluciones para esta problemática, analizando cómo afecta a millones de personas y qué se puede hacer al respecto. Es crucial abordar los problemas de inseguridad alimentaria que enfrenta la República Dominicana según el informe de la Red Global contra las Crisis Alimentarias, ENAC Estos hallazgos son alarmantes y requieren una atención inmediata por parte de los líderes políticos y las agencias gubernamentales responsables El informe revela que la República Dominicana ocupó el quinto lugar en la lista de los países con mayor inseguridad alimentaria aguda en América Latina y el Caribe en el 2022. Esto significa que una cantidad significativa de personas en el país está experimentando dificultades para acceder a los alimentos básicos necesarios para sobrevivir. Esta situación es ...especialmente preocupante... ...considerando... ...que... ...la República Dominicana... ...es considerada... ...una nación... ...de renta... ...media alta... ...el aumento... ...de los precios... ...de los alimentos... ...en el 2021... ...y el 2022... ...ha tenido un impacto negativo... ...en los ingresos reales... ...y el poder adquisitivo... ...de los hogares vulnerables... ...en el país... ...como resultado... Muchas personas se encuentran no, limitadas fique, en su capacidad no, para obtener alimentos no más, adecuados aquí, y satisfacer calle, sus necesidades nutricionales día, si no básicas. No como, Esto es entonces, especialmente preocupante aquí, si nada, para no las provincias de Baobuco, Elías tía, La Altagracia, te Monteplata, Pedernales y San Juan, no donde se estima si que no a a 142 mil personas no se encuentran en una situación de emergencia no dormir, alimentaria. No y eso es en todo el país, es el mismo problema, la gente con el grito al cielo, porque no consigue para comer y lo que consigue es mínimo y pura basura, no es una alimentación sólida como debe ser. Es importante que los líderes políticos y las agencias de la ONU trabajen en conjunto para abordar esta crisis alimentaria en la República Dominicana. Se deben implementar medidas urgentes para garantizar que los hogares vulnerables tengan acceso a alimentos asequibles y nutritivos. Esto podría incluir la implementación de programas de apoyo a la agricultura local, la promoción de prácticas agrícolas sostenibles y la mejora de las infraestructuras para facilitar el transporte y la distribución de alimentos. Además, es fundamental abordar las causas subyacentes de la inseguridad alimentaria como la pobreza, la desigualdad y el cambio climático. Estos factores contribuyen a la vulnerabilidad de la población y dificulta su capacidad para acceder a alimentos adecuados. Es necesario implementar políticas y programas integrales que aborden estos problemas de manera holística y sostenible es hora de que los líderes políticos y las agencias de la onu tomen medidas concretas y efectivas para abordar la inseguridad alimentaria en la república dominicana la salud y el bienestar de millones de personas de nuestro país está en juego y es responsabilidad de todos trabajar juntos para garantizar que cada persona tenga acceso a alimentos suficientes y nutritivos. Y con esto, poder paliar necesidades que tiene el país. La política, el hambre, la mentira y todo el engaño politiquero han destruido a la República Dominicana. Si no nos unificamos, aparte del problema sociopolítico externo que tenemos, nos vamos a ir por la borda. Y el gobierno, en vez de estar montado en aviones y haciendo chercha, debe asumir su responsabilidad. Lo mismo que los líderes dominicanos todos, no importa dónde se encuentran PLD, PRD, PRCC, PRM, PQD, donde estén. Que en vez de estar buscando dinero en la Junta Central Electoral, entiendan que el país se hunde cada día más por la irresponsabilidad de políticos apandillados como Hipólito Mejía. Danilo Medina Leonel Fernández eh, Abinader En fin, todos apandillados Buscando solamente dinero Llegamos al final de nuestro video Sobre la inseguridad alimentaria En la República Dominicana Esperamos que esta discusión Haya generado conciencia Sobre la importancia de abordar este problema Y trabajar juntos Para encontrar soluciones Recuerda que cada uno de nosotros puede marcar la diferencia en la lucha contra el hambre no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones completas para estar al tanto de futuros videos informativos hasta la próxima Dios con todos el comentario de hoy con Bolívar Balcácer el futuro del periodismo y la credibilidad están intrínsecamente ligados en una era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 ...que les interesan... ...en nombre de todo el equipo... ...y de Bolívar Balthasar... ...les decimos... ...gracias... ...por apoyarnos... ...y por seguirnos... ...en TV... ...en CTV... ...es que somos... ...una sola familia... ...y eso... ...usted lo sabe...